la bienvenida a la doctora María Luisa Zorrilla Bascal. Ella es eh, directora justo de el... Eh... De, de, de Justo de formación multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Para hablar acerca de este concurso de video reseñas, libros, cámara, acción Esto en el marco de la Feria Universitaria del Libro UAM 2022 Y es algo bueno muy interesante que justo hablábamos antes de entrar al aire El tema ahora de las videoreseñas de estos libros Y que ahora los jóvenes pueden involucrarse aún más ¿no? en la universidad Sí, sí, precisamente, bueno, es un género que ha venido cobrando auge en redes sociales, empezó en YouTube, y bueno, las personas que hacen este tipo de video reseñas se conocen como booktubers, y bueno, la video reseña, pues es un video breve en donde la persona comenta el libro, ahora es importante que no se trata de contar el libro porque no se trata de echárselo a perder a otros, es decir, prohibidos los spoilers, spoilers. <risa> Exacto. la idea es comentar el libro, dar una opinión y sobre todo compartir la experiencia de lectura, pero sobre todo motivar a otros a que lean el libro, ¿no? Entonces ya primero empezó en YouTube y bueno, pues ya ha migrado a otras redes sociales, entonces ya también hay bookstagrammers, Booktokers y bueno, pues la convocatoria es para que la gente participe en esta feria universitaria del libro que tenemos en noviembre, haciendo video reseñas, entonces por eso creamos este certamen. Es algo muy interesante porque obviamente vamos avanzando con la tecnología, vamos viendo cómo eh, pues va cambiando el modo de lectura de las nuevas generaciones, ¿no? Muchos estamos acostumbrados y nos gusta el tener un libro, el olerlo, el, el estrenarlo prácticamente, ¿no? Y, y estar leyendo y vivir esa experiencia porque es toda una experiencia, tener y leer un libro, pero muchas de las nuevas generaciones ahora están sumergidas en el tema de las redes sociales y este tipo de video reseñas obviamente también eh, pues pueden te, llegar a tener un más alcance, ¿no? Para toda la sociedad. Sí, y sobre todo yo creo que también eh, destaca esta dimensión social de la lectura, ¿no? Porque la lectura no es solo un acto individual de mí, o sea, de, de yo con el libro sí. y leo y me quedo con eso, sino cómo comparto esa experiencia con otros, ¿no? Entonces creo que las redes sociales actualmente nos dan esta oportunidad de compartir eso que leemos con otras personas y precisamente pues de dar esta dimensión social a la experiencia de la lectura. Es Exactamente, es como cuando ves una película muy buena ¿no? y quieres compartirla Exacto. a las demás, pero ahora con el tema de los libros, ¿cómo, o en qué? ¿cuáles son las bases o cómo es que funciona este certamen? Bueno, pues la convocatoria ya está abierta, la gente que quiera eh, enterarse de todos los detalles puede consultarla, tenemos una página web que se llama feriauniversitaria.uaem.mx en esa convocatoria están los detalles, pero brevemente comento, bueno, las personas pueden participar hasta con tres videoreseñas, cada persona puede inscribir hasta tres, tenemos tres categorías por edades, tenemos desde una categoría infantil, eh, que son niños de 8 a 12 años, tenemos otra categoría de adolescentes de 13 a 17 años y una categoría de adultos de 18 años en adelante, entonces, bueno, las, eh, también tenemos eh, diferentes duraciones. Eh, pueden participar con una muy breve, que es de 1 a 3 minutos, o pueden participar en la videoreseña más larga, que es de 4 a 10 minutos. Y para participar, pues solo llenan un formulario que tenemos online, suben el vínculo de su videoreseña, porque es importante, debe estar publicada en alguna red social esta videoreseña, debe ser original y debe ser creada para este concurso. Y pueden video reseñar, pues, libros tanto de ficción como de no ficción, académicos. Cualquier libro que les haya gustado, que les haya interesado, nos lo pueden compartir en una pequeña videoreseña y ya es subirla, subir el registro de su vínculo a nuestro, a nuestro formulario. Ya con eso están participando. Eh, el certamen está abierto hasta el 21 de octubre. Ok, todavía tienen es, tiempo. Exacto. Sí, todavía tienen tiempo para producir su videoreseña. Y bueno, los resultados se van a dar a conocer el 8 de noviembre y la premiación va a ser el 9 de noviembre en el marco de la Feria Universitaria del Libro que se va a llevar a cabo en en la Guaema, y en nuestro campo Chamilpa, vamos a tener eh, muchas actividades muy atractivas para todos. Y bueno, pues va a haber premios para, para los ganadores. Tenemos eh, una cámara un, una cámara para niños, tenemos aros de luz, eh, audífonos, eh, bocinas. O sea, todo te, lo que se ocupa en la que producción se puede de redes necesitar, sociales. Exactamente. Entonces, bueno, pues la idea es invitar, a, está abierto a todo público de la República Mexicana. Queremos invitar a quienes Edades también, ¿no? Importa. Desde niños, o sea, desde ocho años pueden participar hasta la edad que sea, y pues bueno, ojalá que se animen a compartir sus experiencias de lectura. Tiene que estar en alguna red social publicado entonces, Exacto. en YouTube, en Facebook, en TikTok, Instagram, en, en TikTok. Instagram. Okay, perfecto. Bueno, pues es algo muy interesante para todas las personas que les gusta la lectura, a lo mejor. También que quieren compartir con otras generaciones un libro, ¿no? Y que pueden llegar a través de ellos, a través de esta plataforma, pues es algo muy interesante. O todavía tienen tiempo, si están leyendo, están a la mitad de su libro, terminarlo y grabar su videoriseña y subirla a través de las redes sociales para poder participar. Entonces, para mayor información, ¿cuál es la, la página? ¿Dónde se pueden comunicar? Es feriauniversitaria.yam.mx o también nos pueden mandar un correo a revistavórtice.yam.mx Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hablarnos acerca de esta convocatoria, este certamen muy interesante y que seguramente va a llegar, pues sí, no nada más a estudiantes, sino a todo público. Muchísimas Muchas gracias. gracias.